Vamos a ver. Antes hemos dicho lo de los tiempos y eso, ¿no? Sí. Aquí lo habéis puesto todo en letra, cuando hay que intentar que sea lo más icónico posible, entonces ponerlo otro, y es que está puesto para que lo hagáis con una cosa así muy pequeña. Lo que de la cosa sorprende, sobre todo, es la referencia. Si hay alguien que pueda leerla, que venga a Dios y lo vea, ¿eh? Que venga a Dios y lo vea. Luego después sorprende un poco eh, lo de los gráficos. No sabemos si tenéis algunos ocultos. El gráfico número 1 está oculto, el gráfico número 4, el gráfico número 6. ¿Vale? Es que está el 2, el 3, el 5 y el 7. Los otros los habéis guardado para otra vez. Pero vaya. Eh, si había elegido la. esta y había hecho incluso uno de estos de, de 60 de ancho por 30. Que está bien, si queréis ahí explicarlo. Los objetivos parece que que también fomentar la toma de decisiones no es de lo más no motor. motor o sea pero mejorar las habilidades sí buscar la, la ocupación sería una cuestión un objetivo táctico pero también podría ser pero desplazándonos o sea desplazarnos, buscar espacios pero dice desplazándonos o algo así tendrías que decir pero bueno sobre todo que buscan los motores objetivos de consecución bueno, bueno, podría ser, aunque yo creo que tendréis que darle una vuelta porque a lo mejor el objetivo meta tendréis que como mezclarlo con el de consecución y, y, y determinar quién gana el juego, ¿vale? Y ese sería el objetivo meta. Aquí igual, es que solamente os desplazáis en línea recta, son dos equipos, pues utilizar cuadraditos y circulillas, ¿vale? Y las líneas, pues que haya curvas y cosas y un poquillo más grandes las... La flecha, pero vaya, está más o menos aceptable. Que incluyan a Hannah, que se, incluye, que, se acuden, ¿Eh? que incluyan a Hanna. Las que, perdón. Que incluyan a Hannah. El nombre ya. Ah, es verdad. Está claro que, que Hanna debió participar poco porque no le dejaron poner el nombre. Aquí no la han dejado ni poner el nombre, Estaría ¿eh? con el gráfico Entonces, exactamente, estaría con el gráfico del otro. Bueno, pues, eso. Es que no, no me he dado cuenta yo, pues ya está, venga, empezar. Venga, rápido. Muy bien, no seremos Tengo fío? Bueno, que vamos a presentar nuestro juego moto tradicional, Hanna y yo. Que también es de María, pero hoy no puede estar con nosotros. El juego se llama... Eso suena no Saludarla, <risa> <risa> saludarla. ¡Ay, María! ¡Ay, María! saludarla. Tenemos <risa> <¿Qué? risa> que empezar te <-tú> <risa> por ahí. Un padre El juego en español se llama Corno de Fútbol y es un juego originalmente austriaco, por lo que su nombre es. ¿Cómo, cómo? Repítelo, remite, repítelo. Que soy Gaby. Ahí está, <risa> Envidia, envidia que tenemos todos de la pronunciación. Vamos. <risa> bueno, este juego es un juego individual de de, de, de competición que consiste en que cada uno tiene asignado individualmente un cono y hay una pelota por grupo son grupos de siete pero creo que somos menos de los grupos de siete cada uno tiene individualmente un cono las reglas son que no hay fuera que se le puede dar con todas las partes del cuerpo menos con la mano si le dan a nuestro cono estamos eliminados total que el objetivo final del juego es conseguir tanto darle como al cono de rival para eliminarlo, pero el objetivo principal es que no le dejan nuestro y que el último y ganar el juego. Por lo que nos ponemos, como ya hemos dicho, en los grupos de diamantes, pica y eso. Ponerse como queráis, como antes por ejemplo, aquí los diamantes, aquí va las picas me parece. El tercer Minutos, pero no se te No sé por qué... <risa> sí, ¿verdad? Ese no es el no, Naranjo. ¡Aparé! ¡Aparé! ¡Aparé! pensado. ¡Aparé! ¡Aparé! ¡Aparé! ¡Uy! ¡No Grábalo, grábalo. Ya, ya, otro día, Callacomba, te grabamos. ¿Algún, comentario? ¿Algún comentario, comentario más? No, ¿eh? otro día no. Eh.